Sí, Cuba, Centroamérica, el ALBA, acuérdate que tenemos los Juegos del ALBA. Por cierto que nos estamos preparando ahora mismo, mañana, mañana comienzan a llegar los presidentes, porque el lunes, el lunes por cierto que es día no laborable, ya sabían, he decretado el lunes no laborable, bueno, para que nuestro pueblo pueda acompañar, los trabajadores, trabajadoras, la conmemoración del décimo aniversario de aquel día en que la revolución bolivariana pacífica comenzó a hacerse gobierno eh, aquel día 2 de febrero en que el pueblo comenzó a hacerse gobierno aquel día memorable 2 de febrero cuando esta mano zurda adolorida un poco por el batazo ese que porque agarré un bate liviano ¿eh? bolígrafo con eso bolígrafo no? No, que es lo que se echan los viejos este arme está bien árnica Vamos. Bueno, ahí tenemos entonces las palabras del primer mandatario nacional mañana, Yo te iba a decir que mañana comienzan a llegar Mañana debe llegar el presidente de Honduras El presidente Zelaya, el primer ministro rugel Esquerrit, La cumbre del Alba, el día lunes Dos, una cumbre extraordinaria Viene Evo Morales, viene Rafael Correa Viene el vicepresidente cubano eh, En fin, una cumbre extraordinaria para conmemorar ese día ...que abrió una época, no solo en Venezuela, en América Latina. Ese día comenzó el amanecer, comenzó el alba de la nueva época... ...de liberación y de desarrollo de los pueblos de América Latina. Y una vez más nos tocó a nosotros, y nos toca a nosotros en la vanguardia de ese proceso. Muchas gracias muchachos. Gracias compañero Bien, entonces eran las palabras del primer mandatario nacional. Y bueno, por supuesto, ahí están, más claro, imposible los logros que se han alcanzado en todo este tiempo, en los 10 años de revolución y por supuesto lo grande de esto es que es palpante, esto está aquí a la vista de todo, aquí no hay secreto para nadie. Vamos nuevamente a la cabina mientras que continuamos nosotros aquí realizando el trabajo de terreno. Muchas gracias, Paula Espinosa. En este momento a toda Venezuela le informamos que ya se ha decidido, el presidente va a entregar la copa a Mariangi Bogado, todo el equipo de softball, todo el equipo de softball que ha ganado esta copa en este encuentro maravilloso esta, esta noche, Dime dime, Luis sí, la, la copa 10 años, está, la, la revolución bolivariana sí. Ahí está la, el presidente Chávez levantando la copa Que por supuesto ganó la selección olímpica Con no el sí. presidente Chávez como refuerzo No sé, Otro trofeo más para esta selección que lo merece Y que ya se están preparando para los Juegos del Alba Luego para los Juegos Bolivarianos y para los panamericanos, ahí recibe María Soto en nombre, como capitana del equipo de softball eh, femenino de la selección nacional.